El No Show de Juanca, capítulo 51, toma uno. ¡Pish! ¡Acción! Tu gafer de confianza nunca fallará. ¿Qué onda, amiguas? Y bienvenidos a un episodio más de. El No Show de Juanca. Amiguas, normalmente comenzamos el No Show haciendo alguna broma o reclamándole a alguna pendejada calva. Es que, güey, la neta, desiste que la mama. Pero esta no va a ser la ocasión y tampoco sentimos que sea el momento Para empezar esta vez queremos darle el pésame y extender nuestras condolencias A todo aquel que haya perdido un amigo, su casa, un familiar De verdad, lo sentimos muchísimo Y es que parece increíble, pero justo 32 años después de aquel terremoto Que devastó la Ciudad de México en el 85 Otro terremoto de 7.1 grados en la escala Richter Afectó los estados de Puebla, Morelos, la Ciudad de México, Oaxaca Y se sintió en gran parte del centro del país Estuvo, estuvo de la... Y sí, amigos, aunque todo este suceso es una desgracia, lo que yo creo que es increíble y que a todos nos tiene motivadísimos fue ver a los miles y a los millones de mexicanos que salimos con palas, con picos, con... haciendo despensas, haciendo centros de acopio, preparar comida, montar albergues. No lo sé, amigos, tantas y tantas formas en las que se juntaron esfuerzos. De verdad, fue increíble. Yo, desde el Juanca Corazón y desde el No Show de Corazón, le damos las gracias a todos los que se pusieron la playera y desde su trinchera vieron cómo echaban la mano. Y también gracias a todas las naciones que no dudaron en mandar apoyo y, pues, sobre todo, ya vieron a las brigadistas de Israel. Estaban guapísimas, güey, como galgadots Y los hombres, ni se diga. Y también estoy súper contento por esta generación de milenias de veganos, deslactosados, gluten-free y si, hipopote por favor Que demostraron que no viven en una burbuja y que no son completamente indiferentes ante los problemas que suceden en nuestro país Neta, chido chavos Ahora no hay que vacarle de huevos porque también nos critican de ser muy inconstantes, así que por favor este es el momento de no soltarnos las manos Además, ya fuimos capaces de demostrar de lo que somos capaces Si nos organizamos y ejercemos presión sobre nuestro gobierno de mierda Pero ahorita regresamos a ese tema de nuestro gobierno de mierda Y amigos, así como nos llenamos de cosas bien chidas También nos llenamos de un chingo de desinformación No faltaron las cadenitas pendejas en Whatsapp de panique y mamadas O las fake news en diversos medios Excepto el insurgente, obvio, porque nosotros somos... Una chingonería. Las fotografías truqueadas o de fechas modificadas en Facebook o todas las falsas notas en Twitter. Un desmadre también, o sea, dentro de todo lo bueno y así también hubo como que un poquito de desmadre. Amiguas, yo les quiero pedir que seamos tantito prudentes a la hora de compartir información. Revisen la fuente, la fecha, la hora y por quién fue publicado. ¿Quién lo está publicando? O sea, chequen eso, por favor. Mi punto es, o sea, si la Marina le otorga la exclusiva del rescate de Frida Sofía a Televisa, que por desgracia no pudieron encontrarla porque ya estaba muerta, porque nunca pinches nació, pues como que te empiezas a hacer preguntas, no o sé, sea, de como, ¿por qué solo Televisa y el pinche desmadre? Y... tu <tose> to Televisa? Mi punto es que, pues hay que ponernos... Pensaron que iba a decir... La verdad, sí, sí, iba a decir. Hay que ponernos bien vergas ya. No mames, yo me enteré del desmadre de Frida Sofía ya cuando todos le estaban reclamando a Televisa por mamadores. Y es que la neta, sí se pasaron de cabrones. Aunque al final la Marina salió pidiendo disculpas. Y entonces, bueno, hace un desmadre. Esas son chingaderas. A todos los medios de comunicación son chingaderas que hagan eso con una pobre anciana como yo. Que estuve lloré y llore todo el día y vengo viendo que ya dicen que es mentira. Que poca madre tienen, hijos de la chingada! Y ahora sí, regresando al tema de mantenernos unidos y ejercer presión sobre nuestro maldito gobierno, les vamos a platicar en chinga, yo creo que como en un minuto, tal vez, no, menos, como cinco. A un minuto de aterrizar, a menos señor, como cinco minutos Güey, ¿creen que nuestro presidente se drogue? Como les habíamos platicado la semana pasada Una propuesta por parte de la ciudadanía y retomada por Morena Para donar el presupuesto que se le da a los partidos políticos para sus campañas O bueno, un porcentaje Ya se convirtió en una carrerita para ver quién chingada madre Se cuelga la medallita como salvavidas de México Por parte de los partidos de mierda Porque primero, todos reaccionaron así no, no, no, no es está, no, no, está cabrón, está cabrón, güey. No sé no, de quién fue la idea, pero es anticonstitucional, antio, ilegal, es ilegal, es ilegal, es ilegal, está acabado. No, no acaba. Y cuando todos empezamos a ejercer presión a través de redes sociales y hasta en change.org rompimos el récord de la petición con más firmas en menos tiempo. Entonces ya todos los partidos y sus dirigentes salieron a decir cosas como. Ah, no, está de acuerdo. Es sí, 20, por no, mame, yo voy 20, a dar por el pueblo. Por el pueblo. No, mames, yo voy a. 50, 50. 50. <risa> 60. Yo sí. voy a donar todo, perros. y si voy a lograr que, hacer que las elecciones se privaticen por una vez. Y que. No, nada, que todo por el pueblo de México. Esa gente se merece todo, todo, todo nuestro dinero a México. Sí, ve a México. Sí, México. Milenios. Sí. Y el lunes, el PRI salió con sus tres grandes propuestas para donar. No mames, son nuestros recursos. Los recursos de su partido. Pero bueno, que Ochoa Reza salga a dar sus propuestas como eliminar el financiamiento a los partidos políticos y al proceso electoral del próximo año, cosa que ahorraría como 6.800 millones de pesos a todos los mexicanos y la reducción de legisladores federales y plurinominales con lo que supuestamente se podrían ahorrar unos 11.600 millones de pesos. Que ¡Es un chingo de dinero! Y pues la neta todo eso suena muy chingón, ¿no? Pero... ¡Ajá! Todas las propuestas hechas por el PRI y los demás partidos, la única reacción que generan en mí, y sí estoy hablando solo por mí en esta ocasión, es esta. Y es que empiezan a surgir un chingo de preguntas en personas como ¡Juanca! Preguntas tales como ¿Cómo chingada madre le vamos a hacer para supervisar que el dinero que supuestamente se va a financiar o bla, bla, bla se transparente y sepamos a dónde está yendo y que de verdad lo están usando y no andan mamando como les encanta mamar? O sea, ¿acuerdan, ¿se acuerdan de lo de la gran estafa que les platicamos hace dos semanas? O sea, el gobierno federal se chingó no sé cuántos miles de millones de pesos, ¿ok? Y ahora esto es una gran oportunidad para volver a hacer lo mismo. Otra pregunta que surge es como si quitan todo el financiamiento público a las campañas, las campañas no corren el riesgo de terminar siendo como privatizadas porque solo podrían financiarse con privados de las donaciones que hacen empresas y la mamada. O sea, y en un país como el nuestro, o sea, es neta, no creo que sea tan buena idea que den todo el dinero de las campañas. No lo sé, estoy seguro. Y aún no conocemos la respuesta de ninguna de estas preguntas, amiguas pero no hay que quitar el dedo del renglón, amigos, el hecho de que donen y todo eso está de poca madre. Solamente hay que ver los mecanismos que quieren implementar o que se van a implementar y pues que no anden mamando y seguir checando de cerca cómo va todo esto y presionar como sea, ver, ver qué hacemos. Como ciudadanos es nuestro deber supervisar que esos recursos lleguen a la gente que más lo necesita. Neta, no le bajemos de huevos. Es más, esa es la recomendación de la semana no le bajen de huevos, chavos Amiguas O tal vez señora Que está viendo mi video No sé por qué ¡Hola, tía! Como ya lo dijimos La recomendación es no bajarle de huevos Mantenernos unidos Hay que presionar Vamos a ver que las cosas de verdad cambien Creo que lo podemos hacer Lo que acaba de pasar Me dio muchísima esperanza Espero que a ustedes también Y la perrita Frida No mames Que la pongan en el billete de 500 ¡Ya, güey! No, yo sé que es subirte al tren del mame con lo de Frida, pero güey, está preciosa, güey. No mames. En Japón le llaman Marina-chan. Porque su chalequito decía Marina. Desafortunadamente, aún falta mucho para que podamos salir de lo que nos acaba de pasar. Hay que seguir apoyando, hay que seguir echando la mano. Y también, por favor, chequen la información que comparten. Nadie puede predecir terremotos. Es una mamá que no se puede... Güey, no, no mames, no... no. No se puede. Tormentas solares. Hola. Y aunque les dije que no compartan mamadas, esta sí, compártanla. Compartan el 8 con sus amigas. Les mandamos millones de besuaves en la boca. Ya saben que queremos que nos den like, compartir. Voy a, voy a responder a todos los mensajes de este video. Tal vez en el siguiente video les regale un Nintendo 3DS que me encontré mientras veía... ¿Quieren que vaya por él? Te estoy enseñando. Mientras buscaba para las cosas de donar y así, me lo encontré. Pensé que me lo habían robado. Mi recomendación de la semana en realidad era que jugaran el juego de Metroid para el Nintendo 3DS. Si comentan y todo, y me animo, tal vez pensemos en cómo rifarlo la próxima semana. Tal vez, tal vez lo aviente. Pero eso es todo por esta ocasión, tontícuas. Que le mandamos y la hostia y la madre que nos parió. Y bueno, pues eso fue todo por esta ocasión en el No Show de Bueno ahí se acaba no va a haber baile ya no está en el presupuesto para dar baile no oh, fuck. Damn.